Hoy te enseño el móvil que todo el mundo quiere con grado de protección militar STD 810H y qué mejor estreno que lavarlo en la lavadora. En mi perfil el enlace del vídeo completo. Si quieres saber si funcionó vete a la parte 2, además te voy a enseñar pruebas tan interesantes como pasarle un coche por lo harto o meterlo en el congelador. Si te gusta mi contenido, sígueme.